Iniciaremos abriendo una imagen a editar, iremos a, filtro, distorsionar, esferizar, y haremos los ajustes como en el video. Presionamos control más U, ajustamos el tono, tratando de conseguir un color verde, pero muy bajo, después clonamos la capa, a esta le bajamos la saturación, y reducimos en opacidad a un 40%. Activaremos un degradado, en modo será radial color negro por defecto, invertiremos, y ajustamos la distancia como en los ejemplos, recuerden, un video vale más que simples explicaciones. Ahora, abriremos un archivo JPG llamado scanner, este lo hice mediante patrones, así que solo abrimos, e importamos a nuestra composición y ponemos en modo luz suave crearemos un efecto sobre capas tono saturación ajustamos unos valores y cerramos enseguida creamos nubes miren la posición de las capas vamos a filtro interpretar nubes después a pixelizar grabado en este modo lo dejaremos en la opción que nos da por defecto porque las otras son más intensas y no nos sirven después reducimos opacidad vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, tratando de no desenfocar mucho, solo como en el ejemplo. A la capa del escáner, activamos control más U, y bajamos un poco la luminosidad, solo para oscurecer un poco la imagen. En la carpeta que dejaré en la descripción del video, vendrá un archivo de fuente tipo TTF, con el nombre de digital, vendrá un documento de texto por si no sabes cómo instalarlo, simplemente hay que exportarlo a una carpeta, pero no te muestro cómo hacerlo en este video porque se me caen las pelotas, bueno como pueden ver en el video, ahora ponemos los datos con este tipo de letra, como la fecha, hora, estatus, sexo, hombre-mujer, nombre del perro, perdón. Me emocione, bueno. Estos son los últimos toques gráficos, suerte con sus efectos, y nos vemos después, hasta pronto. Disculpenme. Algo que me faltó decirles, es que después de poner sus datos, reduzcan la opacidad, para que se vea más real, miren el ejemplo al final, ahora sí. Hasta pronto.